Mírate, has cambiado muchísimo Y no, no me refiero para nada al físico Me refiero a ti, me refiero a tu esencia